¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a Roblox. Y este mapa es Roblox. Y dirás, ¿qué es eso? Es como YouTube Live, YouTuber Live es, pero pero en Roblox. Espectacular. Eh, el primer capítulo, ¿vale? El vídeo anterior a este lo tienes eh, pues en el canal básicamente así que si quieres enterarte de cuando subo vídeo directo y tal pues puedes suscribirte que es totalmente gratuito y dicho eso pues vamos a, a continuar vale entonces eh, reclamo, reclamo todo reclamar cosas meta de mil oh hemos llegado hemos llegado en, en la vida real no pero lo digo en el juego eh, hola, ¿te gustaría ver? Por supuesto que no. Eh, no, no Ya, ya, soy experta ya en, en YouTube Soy experta Soy expertita Llevo más de 100 años ¿Te imaginas? ¿Te imaginas más de 100 años aguantándome? No sé quién aguantaría ¿eh? Las cosas como son No sé quién aguantaría 100 años Conmigo A ver, a mi casa Where is my house? Ahí. Sí toca dormir. Ah, pues no, no toca dormir, es de día. Bueno, pues a trabajar. A working. Working, working. A ver. Primero nos alimentamos. Pagamos nuestra propia comida. Muy real todo. A ver. Hay que, hay que farmear. Hay que hay que crear contenido para la gente. Eh... Venga, va, directo. Creo que esto es haciendo así ¿Verdad que sí? Oh, lo estoy haciendo genial ¿No sería yo ya una profesional en, en el juego? Ajá, sí, exacto, porque claro, esto es lo otro Porque mira, oh, viene uno, ¡Atención! Ah, estamos viendo cómo Sopis está jugando a Roblox Bueno, bueno, bueno, bueno, mira el chat, mira el chat ¡Mira el chat! Va, full, el chat ¡Vale! Troll viewers ¿Vale? Perfecto. ¿Para qué estás haciendo con el teclado? No lo sé. Espero que no sea una invocación al demonio. Espero que no sea una invocación al demonio, porque tengo miedo. Entonces tendría miedo, tendría mucho miedo si viene. Vale, el momento hay más gente que me quiere que me odia. Increíble. Mejor, mejor. ¡Oh! ¡Mucho hater! Bueno, bueno, bueno, bueno. Demasiado. ¡Miedo! ¡Cincuenta mil viewers! ¡Flipas! No le pasen colores, ojalá eso pase en la vida real A mí me da un goma puto La K, usa la K Usa la A, usa la S, usa la J. Vale, un comentario sarcástico, va ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a la gente! Ti, sí. Vea la cara que se me queda En plan, bueno pues nada, no habrá que Sí, ¿Vale? ¿Vale? Bueno, bueno, bueno, lo estoy petando ¡Lo estoy petando! ¡Lo estoy petando! Y el teclado también Dios, mucho hater, mucho hater hay aquí, eh. Mucho hater, mucho hater. Haz esto. No sé qué hace, pero no puedo usar. ¡Ey, tú te que me lo muestras! ¡Me más, Vale. Para vale, va, va. Finaliza, finaliza. Finaliza. Cerrar. Y ahora tocaría, pues, grabar un vídeo, ¿vale? Otra vez lo pido. Ahí está. Ah, mira, aquí arri arriba te ponen las teclas. Ajá, ajá. Vale. Genial, perfecto, maravilloso. Espero que nos escuche el teclado, porque si no. ¡Pumba! Dun, da, da, da, ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! Subir y publicar Vale Espero que lo pete pero petarlo ¿Qué le pasa al muñeco? Ahí está Vale Por favor quita eso Vale Tenemos eh... Dios Bueno Hemos subido Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira, mira, mira, mira Mira los números Mira los números como suben Mira los números como suben. Me he ganado 200 suscriptores por la cara. Espectacular. Increíble. Vamos. Por lo menos me ponen las teclas que me faltan, ¿sabes? Por lo menos me ponen las teclas que me faltan, ¿vale? He ¿eh? grabado súper rápido. Profesionalidad. ¡Pam! Perfecto. ¿Vale? Cortar. ¿Vale? Casi 100%, ¿eh? Casi 100%. Nada Ese corte, ese último corte ha sido un poco Pero bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada Vale, vamos a distraernos Porque lo necesitamos, así que uh, Necesita dormir el muñeco, eh Necesita Mimi Bueno, cuando sea de noche, dormimos Se duerme de noche, no por el día Que se entra la leche <ríe> A ver Lo que sí que necesita, parece ser Es comer, así que Alimentate de... Come una ensalada, hombre, que sano Ahí está Comiendo Y comemos un crepe Ahí está Todo sano todo, todo a tope A ver, dormimos Así se duerme Así es como se duerme, mira <risa> Con los ojos abiertos Con los ojos abiertos No vaya a ser que pase algo Ojo cuidado Ojo piojo Vale vale, levántate ya, perfecto, y vamos a trabajar, otra vez a ver, comentarios eres el peor youtuber, pues no lo veas muy malo, pues vete de aquí este vídeo me encantó cuando lo silencié, increíble I love, no sé, obviamente me voy a quedar con lo positivo, ¿no? obviamente me quedo con lo positivo a ver, acepto los otros comentarios pero que se vayan a otro sitio Si no les gusta el contenido A ver ¿de? Vale, vale, vale no, Mucho hate Mucho hate ¿Por qué hay tanto hate? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me odian? Vale, hay que comprar Nuevo material ¡Dios! ¡Mira esto! ¡Mira eso! ¡Casi 100! Increíble ¡No me lo creo! Vale Te preocupas? Más haters que fans, ¿eh? <risa> tengo más haters que fans. Increíble. Espectacular. Lo estoy petando, pero para mal. ¡Yo tengo más de 100 vistas! ¿Pero esto qué es? Entusiasmo. Un comentario bueno, hombre, por favor. Muy bien, así me gusta. Hay que intentar que los haters no sean haters, ¿vale? Hay que intentar neutralizarles para que se porten bien, ¿vale? No hay que intentar... Un comentario sarcástico, hombre. Un poco de humor. A la vida. ¿Vale? Yo, pero esto que es. Lo estoy pensando en el directo. Mira la de viewers que tengo. Vale. I love your stream. Thank you, thank you. I love you. I love you. Vale, un comentario feliz. Oh, oh por fin. Por fin la gente me quiere. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ¿ves? Ya los haters ya se han neutralizado. Ya les he dicho... Que, hombre, si ven que hay algo que no les gusta, pues que no lo vean, ¿no? Porque es algo obvio, ¿no? Es algo obvio. Es algo que, si tú sabes que te vas a sentir mal, pues no lo veas y listo. No hay ningún problema. Si para eso está el botón X. ¿Sabes para qué es ese botón? Para cerrar la ventana y no volver a ver esa página. Para eso es la X. Dios. Vale, vale, vale, vale, vale, tengo más vistas que en la vida real, esto es espectacular Vale, vale, vale Increíble, increíble, increíble Pero a ver, a ver Los haters ya se neutralizaron, wey Porque los fans me están defendiendo Muchas gracias I love you I love you Ahí está Ota Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Stop, stop, stop streaming Stop, I have stop streaming, ¿ok? I have record de vídeo. ¿Qué te parece eso? Vale, record. Ahora toca grabar el vídeo. Vale. Oh, ahí parece que, que empezó a cantar ópera. Oh, ¡Oh! ¡Me marido. ¡Magnífico! Vale, perfecto. Ahora hay que editar, cosas que no hago en la vida real. <risa> bueno, sé sí que lo hago, pero.. Eh, no este tipo de vídeo. Uh, uh. Y antes había tocado... Casi al 100%, ¿eh? El primer corte. Casi al 100%. Vale. Vale, a ver si conseguimos llegar a los 10.000 suscriptores. Ojalá, ¿eh? Ojalá. A ver. Tenemos mil Está un poco complicado el asunto, pero... A lo mejor llegamos a los 5.000. No sé qué me da. Que hoy vamos a poder conseguir llegar a 5.000... Suscriptores No me refiero en la vida real, eh Me refiero en el juego <risa> Si es en la vida real, me, me pegáis un susto Que flipas Me gasto mil euros en un plato Esto es espectacular, maravilloso Increíble, vamos a salir, que nos dé un poco el aire No hay un gimnasio por aquí, hombre No hay gym? pa Para desahogarnos un poco No, ¿verdad? No. Perfecto, espectacular ah, me he quedado con 100 euros Increíble me lo he gastado toda la comida Vamos a hacer un poco de ejercicio Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos ¿Y esto qué es? Verificar, ya lo hice el otro día A ver So 20 Reclama Muy bien, me parece muy bien Perfecto, reclama En 100 fin. Reclama Reclama, reclama todo Reclama todo ¿Esto qué es? No tengo ni idea Si alguien lo sabe que, que me lo diga eh, Vamos para casa otra vez Volvemos para casita A ver eh, Vale, a dormir Ahora sí Ahora sí que es de noche Así que vamos a dormir Y mañana será otro día Vale, el siguiente día En vez de, de directo Vamos a hacer vídeo ¿Vale? O sea, hacer directo Aburrida, pues no lo veas ah. Dejo este comentario, eso sí Eso sí Delete the main comments Elimina los comentarios malos Vale Me lo dice el juego, ¿eh? Yo no Yo hubiera dejado esa careta, pero bueno Pero bueno Porque esa cara tampoco es nada más no dice nada malo ¿Sabes? A ver, la cara ese significa como Como neutral ¿No? Algo como aburrido O algo así ¿Pero qué más da? Tu ordenador está roto Conecta Ah, perfecto Perfecto Se me rompió el ordenador A ver Por favor ¿Quieres quieres conectar los cables? No, no, no No puede conectar No, no envíes nada, hombre por favor, que no Mmm. Tabulación. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me deshice de eso. ¡Qué maravilla! Ahí está. O sea, esto por fin. ¡Aleluya! Esto esto pasa en la vida real y me tengo que ir al técnico de informática Para que me arregle el ordenador Vale, ahí está, perfecto A ver, subir y publicar, perfecto Y ahora, obviamente Vale, bebemos un poquito de agua Vale, y voy a grabar otro vídeo Así, pim pam, pim pam, pim pam Otro vídeo, otro vídeo otro vídeo. Venga. Vamos. Vamos. Por alguna extraña razón a la gente les mola más primero los vídeos antes que los directos en el juego. Perfecto. Maravilloso. Espectacular. Magnífico. Hoy toca farmear mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Vale? No me quiero comprar nada hasta que no tengamos una buena cantidad de money. Déjame que vea un poquito de agua, por favor. En la vida real, digo. Vale, a ver Uy, justo me iba a ir a dormir Vale, nos distraemos un poquito Para mantener al muñeco contento A ver, yo mejoraría la habitación pero No tengo dinero suficiente Hay que trabajar ¿Ya puedes permitirte? Sí, pero no me quiero gastar el dinero por ahora Quiero ahorrar, ¿vale? Hay que ahorrar. ¡Oh, un corazón! ¡Por fin alguien me quiere! A ver. Ahí. Perfecto. Cortar. Cortar. ¡Uh! Casi perfecto, ¿eh? Casi perfecto. Publicar. Es que no me permite volverlo a editar, ¿sabes? Es un poco extraño eso, pero bueno. A ver. Agua. Es lo único que me puedo permitir. Agua y un poco de una manzana más comemos una manzanita hay que comer sano vale volvemos a grabar vale de suscrito pues vete por ahí hombre vete por ahí para de hacer vídeos no no pienso parar de hacer vídeo ni contenido porque tú me lo digas no pienso parar no puedo parar no puedo parar yeah. Pero no, porque un payaso me diga que pare, no pienso parar. Je, je, je. Al contrario, voy a hacer el doble de contenido. Solo por hacerle variar, ¿sabes? A ver, buen trabajo. Cosa que hay que hacer en la vida real, ¿eh? Chicos, cosa que hay que hacer en la vida real. Aunque alguien te diga que no, tú sigue, es igual. No le hagas caso. Pam, para, pam, pam, pam. Uh, uh, casi perfecto este vídeo, casi perfecto. Vale, pues subir y publicar. ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Dios, que he superado. Al final sí, voy a conseguir los 10.000 suscriptores. ¡Uh! ¿Te imaginas que me gano un millón de... Un millón de euros? Ojalá, ¿sabes? Pero no. No funciona así esto. No es así de fácil esto. A ver, ¿qué haces así? ¿Qué estás haciendo? Vaya, oh, increíble. Duerme, anda, duerme, que necesitas descansar, olvídate, y mañana será otro día. Qué pena que no haya otros establecimientos como gimnasios y tiendas varias. A ver, hay tiendas, pero.. Pero estaría bien que hubiera otro tipo de, de, de comercio, ¿sabes? Que no sea siempre lo mismo, porque si no, un poco rollo, ¿sabes? ¡Oh, cabanito! Vete por ahí Me dormí Eso es porque estabas muy cansada Y no dormiste por la noche Así que hay que descansar Vete por ahí, hombre Así soy yo en la vida real Poniendo mensajes así Vete por ahí y lo borro A ver Vamos, vamos, vamos Graba, graba Hay que farmear a toque. A tope A tope Teclado Falta una tecla Falta una tecla Perfecto Perfecto A ver Espero que el teclado no se escuche mucho porque si no esto va a ser un poco, un poco, ¿sabes? A ver, casi, casi, casi, casi lo corto en el medio, casi lo corto en el medio, ¿vale? Subir y publicar, ¿vale? Eh, eh, eh, eh. Vale, espérate, vamos a comer un poquito, vamos a comer una manzana y un poquito de quesito, ¿Vale? Un poquito de quesito. Vale, a ver. He llegado a los 10.000 ya. Viola de visualizaciones que tiene. Flipas con, en colores. No sé, yo aquí una profesional ya de Minecraft. Bueno, de Minecraft, no de Roblox, perdón, la costupre. en la costumbre. En la costumbre. Bueno, bueno, 10.000K. 10 Hemos llegado a los 10K. Quiero mi placa de... No, 10K, YouTube. Quiero mi placa. ¿Where is the placa? ¿Where is the placa? A ver. ¿Where is the placa? Vamos a YouTube. Vamos a decírselo. <risa> Vamos a decírselo. Y ¿No hay placa de los 10000 K? Ya lo sé. Pero yo exijo mi placa. A ver. Quiero hablar con el, el atención al cliente. Vale. Atención al cliente. ¿Dónde está? ¿Where is the atención al cliente? Ahí. Creo que es este, ¿no? Y si no lo existe me da igual. Se lo exijo. Exijo mi placa de los 10K. ¿Dónde está? ¿Me lo puede explicar, señor? Porque usted tiene cara de dinero. ¿Por qué? Explíquemelo. ¿Por qué tiene usted cara de dinero? Quiero mi placa. ¿Uy de placa? No, no me la quiere dar. Bueno, pues nada. ¿no? no me la quiere dar. No me la quiere dar. Eh, bueno que tengo seis más de 6.000 mil huevo espectacular esto ¿eh? el el dinero digo hombre por fin se va a desbloquear un juego nuevo vamos a probarlo en directo a ver qué tal a la gente ¡Dios! enseguida tengo casi dos pero, bueno, ¿esto qué es? ¿Pero cuántas vivos tengo ¡Oh, flipo el colores mira esto ¡Mira esto no me lo creo no me lo creo Mira, te metes demasiado en el personaje, sí. No sé, me meto mucho en el personaje. Porque mira, siento la experiencia del personaje. Si ya con dos o tres personas me pongo nerviosa, imagínate qué pasa si eso. Me da algo. Cierro directo. Cierro directo. Ahí está. Ahí está. No lo cerraría, ¿eh? Pero, pero, pero que no, no. Bueno, no se sabe, ¿no? No se sabe la reacción que podría llegar a tener. Vale. Espero que no se escuche mucho el teclado. Por favor, te lo pido. Por favor. ¿Vale? Yo no sé qué. Algo he visto. Algo he visto. Vale. Stop, stop, stop streaming. You are... stop. ¿Ok? Perfecto. Y ahora toca grabar un vídeo record El récord que voy a batir yo Con los espectadores del juego, verás tú Verás tú ¿Vale? Teclas restantes, G, vale L Voy a pulsar la J Y ya, se acabó Estaréis escuchando más veces El teclado que mi voz, increíble Buah, esto es de shooters, ¿no? Ah, mira, esto esto seguro que a la gente le molaría Es como el Break, Este, ¿no? Sí, es como el de la cárcel De Roblox Parecido Pues yo no entiendo por qué a la gente no le mola La verdad, las cosas como son A ver mm, entretente un poquito Si lo necesitas Las cosas como son Vamos a entretenernos un poco Que a veces va bien distraerse De todo A ver Diamantes Por fin, me gano diamantes A ver, descansa a ver, eh, ¿cuánto llevo de vídeo, por cierto? 22 minutazos, ¿vale? Pues voy a esperar, voy a hacer un poco más, ¿vale? Eh, yo creo que lo podríamos... A ver, yo creo que unos 10 minutitos más, más o menos, podríamos hacer, ¿eh? Unos 10 minutitos más. A ver, vamos a intentar llegar a los 15k, ¿vale? Uh, vamos a guarda, uh, grabar este vídeo, ¿vale? Este vídeo. Vale. Madre mía. Ah, cigüeña. Sí, Mamá, y papá. Mamá, ¿Por no tocas las teclas que son? Ahí está. Un corazoncito. Perfecto. Eso es que hay, hay que hay comentarios buenos espero a ver vamos vamos perfecto perfecto No sé que me da estos dos juegos son como parecidos no pues cosa mía vale a ver por qué no puedo revisar los comentarios y las redes sociales por qué por qué explícame por qué por qué explícame por qué por qué Quiero revisar eh, las redes sociales y, y, y los comentarios Pero no sé cómo hacerlo Porque claro, de vez en cuando me salen los comentarios Pero no sé si se refiere a ese vídeo o al que o, o a todos Pero claro, yo quiero revisarlos, ¿sabes? De vez en cuando Porque yo eso es lo que hago yo. De vez en cuando hay que revisar Por si acaso dice alguien algo y preguntan o lo que sea, ¿sabes? Que también te digo, no sé por qué no está la opción aquí de de, de responder comentarios. ¿Ves? Ese es un pequeño fallo que le veo. Podríais poner el, el este para poder responder a los comentarios. Estaría bastante bien, eso crea más en Jason. ¿Cómo se llama? En Jamie. O bueno, en, en Tracción. No me salía la palabra. Es que hay una palabra que se llama en, eh, enjating. Bueno, yo me entiendo, ¿vale? Yo me entiendo. Vale, vamos a comer. Estamos muriendo un poco de hambre, así que... Toma leche, por favor, que tiene mucho calcio. Y te va a venir muy bien para los huesecitos. Vale, jugamos. Nos distraemos. Bueno, 16.000K, vale. Vale, vamos a ver qué hay... En la tienda. Vale. Tengo más de 11.000K. Perfecto. Vale. Entonces. Teniendo eso en cuenta. Voy a intentar mejorar el PC. ¿Vale? 3.000. 20.000. Este. Me pillo este. Me pillo este. ¿Vale? Comprado. Entonces. La pantalla. mismo este vale, hay que tener un ordenador mejor vale, porque oye nos lo merecemos ¿eh? a ver este no sé si es el mismo micro que tengo yo la verdad no tengo ni idea no tengo ni la más remota idea eh, por aquí que hay mm, mm, mm, nada me falta... ¡Ah! El teclado, el teclado, el teclado, el teclado. Vale, el teclado. 3000 Vale, voy a pillarme este. El teclado este. ¿Vale? Y ahora el ratón. A ver si puedo pillarme uno bueno también. Es importante. El ratoncito. Uh, uh, uh, uh, 2.000... No. 600... Vale. No, este es el que yo tengo, ¿no? Es que no sé si tengo el mismo ratón no, ¿eh? Bueno, me lo llevo. Me lo llevo, va. Me lo llevo. Vale. Entonces, eh, ahora sería ir para casa. Porque me he gastado demasiado dinero. Increíble. Ahora. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vamos a dormir. Un poquito. Aunque sea nada. Dos minutos. Vamos a comer. Una ensaladita. No me llega el dinero. Perfecto. Comemos queso. Somos un ratoncito. <risa> Comemos quesito. A ver. 27 minutitos. Perfecto. Vale. Eh, vídeo, ¿vale? Vamos a grabar un pequeño vídeo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Espero que os esté gustando, ¿vale? Este, este segundo capítulo, este segundo episodio de Youtuber Live Versión Roblox. A mí me está encantando, la verdad es que me mola mucho, mucho, mucho. Si no, no lo jugaría, obviamente. Hay que cambiar un poco, ¿no? De juego que no sea siempre Minecraft. Ya sabéis que en los directos vale juego Minecraft pero en vídeo juego a otro tipo de videojuegos Roblox eh... de momento Roblox de momento Roblox y de vez en cuando algún episodio alternativo de otro juego, de, de Minecraft de momento en un futuro pues a lo mejor si sí podremos jugar a más videojuegos pero por ahora esto es lo que hay vale hay que montarse a ver eh, construir Dime por favor Que no tengo lo mismo Mejoras eh, Acabo de No sé qué he hecho eh, Esto es tu ordenador, ¿no? Este no estaba ¿Me he cambiado el ordenador? Dime que sí Construir Uh, yo, dime, dime que sí, por favor Dime que sí ¡Oh, si ¿sí tenemos aquí cosas! ¡Yo quiero un cactus! A ver mira no me vengan bichos Bien, ¿vale? Eh, felicidad ¿Esto qué es? ¡Ah, videojuegos! Vale Neveras, mesas, estanterías Vale, voy a poner Claro, es que mm -hmm. Molaría poner aquí A ver Vale, aquí Esto Y esto moverlo De sitio Ponerlo Espérate Ah Ahí Esto lo muevo Y lo coloco Espérate, que no sé hacer nada. Ahí está, perfecto. Entonces. Eh, no, perfecto. -per perfecto. Vale, yo a los 20 Espectacular. Vale. El vídeo lleva... Dura media hora. Yo creo que lo podríamos ir dejando por aquí. No sé qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like.